No hay nada más gratificante que aceptar los cambios, y en esta lección te enseñaré las tres formas para hacerlo, me voy al panel de capas, voy a dar un clic en el candado para convertirlo en una capa, vamos a poner control T, voy a rotar esta imagen un poco, la primera forma es dando un clic en el visto para aceptar los cambios, control T de nuevo, la segunda forma es presionando la tecla de enter para aceptar los cambios y control T de nuevo, dando un clic aquí donde dice capa 0. Esto lo puedes hacer a partir de la versión 2019. Apuesto que sabías las dos primeras. Déjanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video.